La Fundación SCP es una organización dedicada a proteger a la humanidad de lo sobrenatural, ya sean dioses oscuros, objetos malditos o criaturas asesinas. Pero hoy ha habido una brecha de contención, y el destino del mundo entero está en juego. Para asegurarte de sobrevivir tendrás que armarte de conocimiento. Afortunadamente lo tenemos cubierto, con la verdad sobre 10 de los monstruos más aterradores que la Fundación tiene para ofrecer. Comenzaremos con lo que podríamos llamar el extremo leve, y terminaremos con de lo que están hechas las pesadillas. Cuidado y prepárate, es hora de enfrentar tus miedos más oscuros. Número 10. SCP-169. El Leviatán. La talasofobia o miedo a las aguas profundas es uno de los miedos más comunes que existen, por lo que estamos comenzando nuestra cuenta regresiva con SCP-169. SCP-169 se describe como un artrópodo marino masivo, de tamaño tan grande que ninguna estructura en la Tierra es capaz de contenerlo mide entre 2.000 y 8.000 kilómetros de longitud. Esa es casi la distancia entre dos ciudades cercanas. Es tan grande que originalmente se pensó que era un archipiélago de islas. Si bien su ubicación exacta es difícil de rastrear, se cree que está en algún lugar del Atlántico Sur, frente a la costa de América del Sur. Este SCP es también insondablemente antiguo, habiendo existido desde al menos la era precámbrica. Actualmente se desconoce si la criatura es capaz de reproducirse, y se sabe poco sobre sus hábitos alimenticios. Según los investigadores, es probable que la criatura esté inactiva, lo cual es una perspectiva aterradora cuando se considera cuánto daño podría causar una criatura de este enorme tamaño si despertara. Incluso en su estado inactivo causa pequeños terremotos y pequeñas alteraciones en la rotación de la tierra, así que no queremos estar cerca para descubrir qué pasaría si realmente comenzara a nadar. Peor aún, dado que es un artrópodo, existe la posibilidad de que pueda respirar en tierra, aunque su tamaño podría evitar que se eleve por completo desde las profundidades. Si no vives cerca de la costa, puedes estar seguro de SCP-169. Sin embargo, este próximo podría aparecer en cualquier lugar, y lo que es peor, podrías terminar como él si no tienes cuidado por donde pasas. Número 9. SCP-3663. La aventura de la caja de cartón. SCP-3663 fue una vez un niño de entre 8 y 12 años que, mientras jugaba en algunos túneles de alcantarillado en desuso con un amigo, se hizo un disfraz de monstruo de cartón para sí mismo que luego no se pudo quitar. Con el tiempo, el disfraz se fusionó completamente con su cuerpo hasta el punto de que incluso sus huesos, músculos y órganos ahora están hechos completamente de tela, cinta y otros materiales artesanales comunes. SCP-3663 se teletransporta de un lugar a otro aparentemente al azar, manifestándose en túneles o estructuras similares a túneles y agarrando a las personas cercanas, transportándolas con él a la siguiente ubicación. Cuando se le preguntó sobre los motivos detrás de sus acciones, el SCP respondió diciendo, el monstruo del túnel captura a la gente. Ese soy yo, el monstruo del túnel. Capturo a la gente y la llevo a los túneles donde vivo. Es lo que hago, tengo que hacerlo. Luego comenzó a llorar y finalmente dijo, no quiero jugar más. Si bien este SCP no causa ningún daño a sus víctimas fuera de un sentimiento de miedo intenso al contacto físico, el verdadero horror proviene del hecho de que la fundación SCP aún tiene que descubrir qué causó que el niño se fusionara con su disfraz casero, o lo que lo llevó a su degradación mental, lo que significa que este horrible destino podría volver a ocurrirle a cualquier niño desprevenido que decida jugar en túneles abandonados. Si eso no es lo suficientemente aterrador para ti, espera, porque lo peor está por venir. Este próximo SCP provoca cambios que son aún más mortales e increíbles, y podría estar en tu casa ahora mismo. Número 8 Soy SCP-426 y soy un tostador ordinario. ¿Confundido acerca de por qué estoy hablando de este SCP en primera persona? Bueno, cualquier humano que intente describir esta anomalía se ve obligado inconscientemente a referirse a mí solo en primera persona. Parece que no hay forma de evitar hacer esto, y cuanto más tiempo pasan los humanos a mi alrededor, la compulsión de referirse a mí en primera persona se convierte en una creencia genuina de que ellos mismos también son tostadores. Aunque esto puede sonar ridículo al principio, el efecto rápidamente se convierte en mortal. La fundación me descubrió originalmente cuando los miembros de la familia que me poseyeron fueron encontrados muertos en su casa. La esposa había muerto electrocutada después de meter la lengua en un enchufe eléctrico, en un intento de enchufarse a la pared, mientras que su madre tragó tanto pan que su estómago reventó. Según la fundación, los efectos dañinos comienzan a manifestarse después de aproximadamente dos meses de estar continuamente en mi presencia, y soy funcionalmente idéntico a cualquier tostador común que puedas encontrar en una tienda. Así que si estabas pensando en comprar un tostador, tal vez sería prudente evitarlo y usar el horno. Pero si crees que doy miedo, espera escuchar lo que sigue. Número 7. SCP-072. A los pies de la cama. Si alguna vez te has despertado en medio de la noche con los pies sobresaliendo del borde de la cama, este próximo SCP te aterrorizará y con razón. SCP-072 es una criatura translúcida y sombría, que se asemeja a una mano humana alargada con dedos afilados. Se adhiere como un parásito a las sombras debajo de las camas, y pueden ocurrir múltiples instancias de SCP-072 en cualquier cama dentro de una vecindad de 10 metros del original. Durante el día, SCP-072 está inerte, pero una vez que un humano se ha acostado en la cama, este SCP espera hasta que la persona esté dormida y entre en el sueño REM. Si el pie de la persona cuelga sobre el costado de la cama, SCP-072 comenzará a golpear el pie hasta que la persona despierte. Una vez despierta, se congelará en un estado de parálisis del sueño, incapaz de hacer nada mientras la entidad usa la punta de sus dedos para cortar, lenta y meticulosamente, pequeños trozos de carne de sus pies. Las personas que han experimentado esto dicen que eran plenamente conscientes del dolor que les estaba causando SCP-072, a pesar de que no podían moverse. Cuando se encuentra una instancia de SCP-072 en un edificio, la cama a la que está adherida la entidad debe ser destruida lo antes posible, así como todas las demás camas en el radio de infección. Las instancias de SCP-072 se pueden destruir y detener fácilmente, pero cuando el SCP es una ubicación fija como nuestro próximo SCP, eso puede ser un poco más complicado y mortal. Número 6. SCP-354. La piscina roja. Según los registros de la fundación, este próximo SCP fue descubierto por sobrevivientes de un accidente aéreo en algún lugar del norte de Canadá. Desde entonces, el SCP ha sido cerrado y un equipo dedicado lo monitorea constantemente para garantizar que nadie ni nada entre o salga del área de contención. Sin embargo, este SCP no es peligroso en sí mismo, es lo que sale de él de lo que debes preocuparte. SCP-354 es un estanque lleno de un líquido de color rojo oscuro que se parece, pero no es sangre fresca no tiene bancos, más bien el líquido se congela alrededor de los bordes y gradualmente se vuelve más sólido hasta que completamente se mezcla con la tierra que lo rodea. Si el estanque tiene fondo, aún no se ha encontrado. Periódicamente entidades hostiles y monstruosas emergen del estanque. Incidentes pasados han incluido un murciélago gigante, un animal del tamaño de un oso con espinas como una equidna y una criatura reptil humanoide. Si eso no es lo suficientemente malo, muchas personas en el sitio de investigación construido para contener el estanque creen que tiene conciencia y ha ido creciendo en tamaño en respuesta a los esfuerzos de contención. Por más aterradora que sea la idea de un lago con conciencia lleno de monstruos, todo lo que tienes que hacer para evitarlo es permanecer fuera del norte de Canadá. Este próximo SCP podría estar en tu misma ciudad, y no lo sabrías hasta que fuera demasiado tarde. Número 5. SCP-2086, el autobús viviente. ¿Alguna vez te has encontrado en el autobús equivocado? Puede ser una situación bastante estresante, pero imagina si el autobús en el que te subiste no solo iba en el camino equivocado, sino que te llevaba a su guarida para darte de comer a sus niños. Eso es exactamente lo que le sucede a las víctimas de SCP-2086, una especie de insecto gigante que, en su forma adulta, es indistinguible de un autobús urbano común. SCP-2086 anida en depósitos de chatarra, construyendo nidos con chatarra vieja para sus hijos, que son aún más pequeños y aún no han desarrollado sus características de autobús. Si bien SCP-2086 puede volar usando sus enormes alas que se pliegan para formar el techo, su modo habitual de locomoción es rodar por las calles de la ciudad recogiendo pasajeros humanos. Una vez que el SCP-2086 adulto ha recolectado suficientes víctimas, liberará un gas nocivo en la cavidad de su cuerpo, dejándolos inconscientes, momento en el cual sus crías sacarán los cuerpos inconscientes y los consumirán succionando sus entrañas a través de filamentos similares a pelos. Si eso no te parece asqueroso, quizás saber que los restos de las víctimas se fusionan con el interior del cuerpo de la criatura y se conservan con sustancias químicas naturales para que sirvan como conductores de autobús de señuelo. Pero incluso esto seguirá pareciendo un viaje agradable en comparación con las víctimas de nuestro próximo SCP. Número 4. SCP-049. El médico de la peste. SCP-049 es una criatura que se asemeja a un médico de la peste medieval, pero en lugar de curar a los pacientes, se sabe que esta criatura causa lo que podría describirse como un destino peor. SCP-049 es humanoide, y aunque parece alguien con un disfraz de médico de la peste, las pruebas han concluido que la capa, el sombrero y la máscara son partes del cuerpo de la criatura. Puede comunicarse en varios idiomas y ha declarado que su objetivo principal es librar al mundo de la pestilencia. Nadie tiene claro qué significa eso, pero el SCP se pondrá extremadamente agitado y agresivo si se encuentra con alguien que considera infectado con pestilencia. Cualquiera que esta criatura toque morirá inmediatamente, y las autopsias no han sido concluyentes sobre las causas de muerte. Si, sí, después de matar a una persona, SCP-049 decide que la pestilencia no ha sido curada, realizará una cirugía utilizando una variedad de herramientas extrañas. Una vez que se completa la cirugía, el paciente a menudo se levantará de entre los muertos como un zombi. En ese momento, SCP-049 considerará que se curaron. Número 3. SCP-087. El Pozo de las Escaleras. Imagina el sótano más profundo y oscuro que puedas imaginar. Ahora imagina que continúa para siempre. Eso es lo que es esencialmente SCP-087. Este SCP es una escalera ubicada en algún lugar de un campus universitario, que es tan oscura y tan profundo que incluso una bombilla de 75 vatios solo puede iluminar un par de escalones a la vez. La escalera no tiene final, se extiende muy por debajo de lo que debe permitir tanto la distribución del edificio como la geografía del entorno. Al bajar las escaleras, los individuos en algún momento comenzarán a escuchar la voz de un niño llamándolos desde unos 200 metros más abajo. Sin embargo, no importa qué tan lejos desciendan, la voz del niño nunca se acerca y nunca se ha visto a ningún niño. Lo que se ha visto, sin embargo, es un rostro blanco, incorpóreo, sin pupilas, boca ni fosas nasales, que aparece detrás de las personas que intentan bajar las escaleras. Este rostro, conocido como SCP-087-1, no es la fuente de las voces de los niños, pero en algunos casos se ha registrado persiguiendo al personal clase D de la Fundación SCP por las escaleras. No sabemos exactamente qué sucede cuando la cara te atrapa pero estamos bastante seguros de que no queremos saberlo. Casi nadie que se encuentra con SCP-087-1 ha regresado a la parte superior de la escalera, y los que lo hicieron quedaron en estados terribles que incluso podrían ser peores que la muerte. Número 2. SCP-1076. El hijo único. Los seres humanos tienen un impulso natural por cuidar a sus crías, y esa compasión es parte de lo que nos ha permitido prosperar como especie. Lo que hace que SCP-1076 sea tan aterrador es que parece ser una criatura desarrollada para explotar ese instinto. SCP-1076 es una raza de criaturas que se asemejan a niños humanos desaliñados y sin hogar entre las edades de 3 y 6 años, vestidos con arabos y cubiertos de tierra. Estas criaturas son mudas e inicialmente solo se les aparecen a los padres que caminan solos. Una vez que el adulto ve el niño se sentirá abrumado por el deseo de protegerlo y lo llevará de inmediato a casa. Una vez que SCP-1076 ha sido acogido, el adulto, así como cualquier cónyuge o cuidador adicional del hogar, se obsesionará con ellos hasta el punto de que sus propios hijos biológicos experimenten un severo abandono. Incluso cuando se llama a servicios sociales, ellos también ignoran a los niños y enfocan toda su atención en SCP-1076. A medida que pasa el tiempo, los adultos de la casa también comenzarán a descuidarse a sí mismos, lo que significa que un encuentro con SCP-1076 termine en el adulto que tomó a la criatura muriendo de agotamiento, deshidratación o inanición. En los casos en que los adultos son separados de SCP-1076, se volverán violentos en un intento de volver con su bebé. Para hacer las cosas aún más inquietantes, si dos SCP-1076 se colocan muy cerca uno del otro, se atacarán brutalmente al verse, mordiéndose, arañándose y golpeándose hasta que uno o ambos estén muertos. Y ahora, tras sobrevivir a este carrusel de horrores, tenemos el más aterrador de todos. Número 1. SCP-096, el chico tímido. Nos encantaría mostrarte una imagen de cómo es SCP-096, pero si lo hiciéramos esencialmente te estaríamos sentenciando a muerte. Incluso ver una parte del rostro de este SCP puede significar la perdición. SCP-096 es una entidad humanoide sin pelo, de unos 2 metros de altura que se comporta de manera animal y no muestra signos de inteligencia. Si bien generalmente es dócil en temperamento y se contenta con sentarse o caminar en su celda de contención, si alguien tiene la mala suerte de verle la cara, se pondrá en pie de guerra. El SCP se agita, volando en una furia ciega hasta que ha rastreado y matado a quien quiera que lo haya visto. Ninguna distancia tampoco puede salvarte. El efecto aún funciona a través de fotos y videos, y no importa dónde te encuentres, SCP-096 tiene un sentido innato de tu ubicación. Cuando está rastreando a alguien, nada puede detenerlo. Su velocidad máxima no se ha registrado, y es capaz de atravesar tanques e incluso puede seguir moviéndose cuando su torso ha sido pulverizado con agujeros de bala. Lo único que puede detener la marcha de SCP-096 una vez que comienza es matar a todos los que le hayan visto la cara. ¿Lo ves? Te dijimos que era horrible. Si estás hambriento de más criaturas espeluznantes, entonces ve nuestros otros videos. Te aseguro que no te arrepentirás.